...todos los días, de lunes a viernes... ...a través de estas dos frecuencias... ...y también a través del Facebook Live... ...Rafagol al aire, de YouTube, Rafa Gol Linares... ...y nuestra emisora online... ...www.rafagol.com... ...ahí pueden observar y ver... ...todas las transmisiones y todos los programas... ...bueno, muy bien... Eh, ...hoy queremos saludar a todos los padres... ...hoy se está celebrando el Día del Padre en Colombia... Queremos saludar a todos los padres que a esta hora nos honran con su sintonía, lo mismo a los padres que tenemos acá en el grupo. Y recordándole lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 1, 2 y 3. Hijos, obedece a vuestros padres, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Así que usted quiere ser una persona que le vaya bien en la vida. ¿Quiere ser de larga vida? Pues no es porque vaya al gimnasio y haga mucho hula hula, sino en reverenciar a su papá y a su mamá, en obedecer, respetarlo. Así estén viejos, aún más, si ya son de edad. Respete a sus padres, honre a sus padres y a usted le va a ir bien. Usted no ha visto que dicen, oiga fulano de tal, vea, Pedro, cómo le va bien y ah, es que él es buen hijo si sí es buen hijo, es buen esposo buen papá y le va a ir bien bueno vamos porque hoy Colombia de Reinaldo Rueda cayó frente a la selección peruana les hemos ganado en la eliminatoria, hoy nos cascaron 2 a 1 esa selección de Rueda no le veo ni pies ni cabeza todavía a esta selección de Reinaldo Rueda pues uno dice yo siempre me he preguntado Tecillo, que es un defensa central y juega lateral lateral izquierdo y uno que es titular en Boca como Fabra. Ni siquiera le dan la oportunidad. Usted es que nos salió rosquero, señor Reinaldo Rueda, y ahora se casó con un poco de jugadores como ese, por ejemplo, Tecillo. Ya eso, ahora uno dice, ¿Colombia es Tesillo y 10 más? No, no puede ser. Bueno, hoy perdimos, triste y lamentablemente, vamos a hablar de eso, el Deportes es Tolima. Hoy se coronó campeón. De la Liga Colombiana al derrotar a Millonarios en el Campín dos goles por uno. Creo que lo hizo con autoridad, jugando muy bien. Velosa dice que era que le faltaban cuatro titulares y 20 suplentes Enseguida lo vamos a escuchar a ver qué fue lo que pasó. Y también... Vamos a estar hablando de Nacional, las contrataciones de Nacional y Medellín. Pero esto será todo en algún momento, porque antes necesito que usted llame ya a nuestras líneas telefónicas para que se lleve. Hoy tenemos, vean, los de DirecTV. Tengo estos balones y un reloj Di Mario espectacular para entregar entre los que me llamen ya a las líneas telefónicas. Ahí está el reloj Di Mario. La Precisión Suiza. ¡Qué reloj tan hermoso! ¡Reloj de la Selección Colombia! mírelo bien, mírelo bien, ¿eh? llame 232-4604 y 018051 5015 y mire los balones, los balones están espectaculares. No, no, me diga, y tengo esta sombrilla tan bacana, este de, a ver, esta a habría que así, vea, usted, usted abre la puerta del carro y dice, no, aguacero, usted llega y se baja y apenas todo lo que tiene que hacer es eso. Uh. Uy, ¿cómo la vio? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? Y, ya, y se va a subir al carro, vea, papito, y no se moja, y no se moja, porque es que con los aguaceros usted Abre la puerta y se va a bajar, hermano, y si no lleva salvavidas, un flotador se ahoga. Cambio con esto, usted llega y abre la puerta del carro, ¿cómo la ve? ¿Ah? Espectacular. La entrega DirecTV, así que la voy a entregar esta noche, entre los que llamen, llamen. Si la quiere ganar, se si quiere ganar uno de esos balones, vean, sus balones están súper espectaculares. Y el reloj Di Mario La Precisión Suiza. Ahora sí...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 bueno, solo en DirecTV Sport vives toda la emoción de la Eurocopa, con partidos en exclusiva como Portugal y Francia, este miércoles 23 de junio, exclusivo solamente, solamente por DirecTV, hay un DirecTV para ti, llámanos al numeral 332, numeral 332, vea, ese partido es exclusivo, no sale por ningún canal. Así que a nombre de estos patrocinadores y de Relojes Di Mario La Precisión Suiza nos vamos al resumen de la Copa América el debate de la Copa América y ya estamos en el debate de la Copa América y hay que empezar por nuestra selección Colombia que acaba de jugar y acaba de perder es increíble que hayamos perdido frente a un equipo de sonido como es ni siquiera son es un equipo de soldadura. Sé que enfrentamos con Perú. ¡My derecho! Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda. ¿Qué está pasando? Yo, yo no le veo ni cuerpo a esta selección todavía. Habrá que esperar, habrá que esperar. Pero quiero darle la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad, a él no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son, tres moscas. Don Luciano González, buenas noches. A ver, bienvenido usted, Choques o Cinco. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. ¿Qué está pasando? Que mientras la gran figura de la Selección Colombia, que Reinaldo Rueda, Ah, la figura rey. Él, él es la figura, él es la estrella de la Selección Colombia. El mejor jugador del equipo ve la Copa América desde su casa, porque él no le dio la gana de convocarlo. Entonces, las cosas, cuando se comienzan a orientar en dirección incorrecta, van en dirección incorrecta, porque es que no es de hoy. La Selección Colombia carece de ese orden, de esa metodología que le da un solo hombre en la cancha que se llama James Rodríguez. A esta hora no sé en qué parte estará porque no está en, en, en, en, el, en la Copa América. No está en la Copa América. No está Chien, James. El, el señor Rueda. Decidió que no, que no lo requería. Que él se la variaba y resulta que ya cuadradito arrastra las piernas. Los goleadores de, de, de, de Italia arrastran las piernas mucha gente con agotamiento y Edwin Cardona, de mi corazón, no le está quedando grande esa camiseta de conductor de la Selección Colombia. Eso quería él, eso quería él. Él es el que manda. Toda la culpa de rueda, él pues. Él es el que decide, él es el que arma el equipo, él es el que prepara el equipo. Eso quería él. No ha perdido nada todavía, perdió un partido, pero es que la Selección Colombia... Pues seguramente para llevarme la contraria van a decir que es una maravilla. Está muy distante de aquella que fue el Mundial una vez y donde el mejor jugador del Mundial fue precisamente un colombiano. Está todavía muy distante de todo eso. Y vamos a ver, hoy perdió un partido. Y no, no lo estoy diciendo por el partido de hoy, porque igual mañana se recupera y, y consigue los puntos y clasifique a lo mejor se gana la Copa América. Y la figura, es Reinaldo Rueda, lo va a demostrar seguramente, pero no es justo que la selección esté dividida, que la selección se dé lujo de tener a su mejor jugador viendo la Copa América, no sé, desde cualquier lugar del mundo. Bueno, usted se refiere a James, ¿cierto? ¿Dónde puede estar James a esta hora? ¿Dónde estará James ahora viendo la Copa? Seguro estará con sus sus parceros Maluma uh -huh. y el otro. Juanes y compañeros. Y, y, y, y, y con sus amigos, los amigotes de siempre. Ya sabemos, debe estar allá viendo la copa y viéndose. ver, porque sí debe estar viéndose. ver realmente... Porque él cometió un error. Él cometió un error garrafal. Él cometió un error. ¿Quién cometió el error garrafal? Lo cometió James. Pero, pero, pero, él sigue demostrando... Que, que ha sido el mejor jugador de Colombia, es un jugador emblemático, es un jugador que le aporta a Colombia, es un jugador que de todos los partidos que él jugó, de todos los partidos que él ha jugado, eh, como él lo dijo, de, de, de 80 partidos, ¿me he equivocado? en ¿Cuántos dijo él? De 110. ¿De 110? Mm, sí, eso dijo. Imagínense. Y es un jugador que sí, le pone todo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta ese tipo de jugadores para, para que nos vea bien. En la mesa de la polémica del debate le doy la bienvenida a esta hora a Gustavo Osorio Salazar, bienvenido, Hola. hábleme de Colombia porque después me va a hablar del Medellín. No, hola Rafa, le doy gracias a Dios por todo, no es que hombre todo lo que hay que escuchar, eh, Rueda no convocó a James, fuimos a jugar contra Perú, le clavamos tras a Perú, sin James jugamos en Barranquilla contra Argentina y remando contra la corriente, porque al minuto 7 perdíamos 2 a 0 y empatamos, y empatamos el partido. No se necesitaba a Jaime Rodríguez. Ah, ahora necesitamos a Jaime Rodríguez, ve. ¿eh? Se le ganó a Ecuador ahora en la Copa América 1 0 y con 7 cambios. Y ahora se necesita a Jaime Rodríguez. ¿Ah? No, no, no. Hay jugadores suficientes ahora que estén en mal momento, yo no sé. El señor Duban Zapata, porque acá el señor Reinaldo Rueda tiene mucha responsabilidad, tiene mucha responsabilidad, porque insiste con tecillo, insiste con tecillo ¿ah? para marcar la punta. No necesitamos laterales, cosa que cuando tengamos la pelota sumemos esos hombres al ataque, porque la sorpresa está por las bandas, para hacerle el 2 a 1 a, al marcador del equipo contrario. No podemos vivir a toda hora que no. ¿Jugamos con cuatro centrales? No, con cuatro centrales no podemos jugar siempre. Eso es por situación de juego en alguna oportunidad y dependiendo del rival y a lo mejor de visitante. Pero no, hay que salir con laterales que sean verdaderos hombres de ataque de mitad de cancha hacia arriba. Lo otro, Sebastián Pérez. Sebastián Pérez está para jugar en una selección Colombia. No, me venga con los cuentos a mí. El señor Zapata y Muriel, Zapata y Muriel que son goleadores en la liga italiana, en la selección colombiana ¿no pueden, no pueden, no, no hacen goles. Son jugadores porque de porque los goles, sí, porque, no lo, porque los goles en la selección los hacen los volantes y un solo delantero que es Borja. Borja hace goles y de resto volantes son los que llegan al gol. Así que tiene que revisar Reinaldo Rueda. Porque hay jugadores que realmente no están para esta selección. Es que yo me pregunto, Sebastián Pérez tiene que tener, hermano, mucha, como diría mi abuelo, mucha vara con el señor Reinaldo Rueda para ser llamado a la selección. ¿Cuánto hace que el señor Sebastián Pérez estaba por allá perdido, hermano? ¿Ah? Que llegó a Boca y después lo prestaron por allá, porque con Boca no pudo con la camiseta, entonces lo prestaron a... ...Barcelona de Ecuador, en Barcelona de Ecuador también lo descartaron y anda por ahí en Portugal... ...pero el hoy del señor Sebastián Pérez lo avala para una selección Colombia... ...no, no creo... ...entonces y hoy, oiga, y hoy contra Perú, mire, y hoy contra Perú... ...sin juego, sin intensidad, sin ganas que es lo peor, sin ganas este equipo... ...porque contra Ecuador con siete cambios le vi más en el primer tiempo... ...contra Venezuela dominamos todo el partido pero hoy por momentos había jugadores que parece que no querían saber nada del partido. ¿Dónde quedó la presión, la intensidad? Eh, esos pases de 30 metros que puso en el partido frente a Venezuela el señor Edwin Cardona hoy, nada, hay jugadores que andan decreciendo y no sé si es que el técnico y los preparadores físicos no han medido bien el rendimiento porque se está quemando al señor Juan Guillermo Cuadrado. No es posible que Juan Guillermo Cuadrado juegue de esta Copa América ya lleva tres partidos más los dos de clasificatoria sudamericana y no lo cambie para darle algún descanso a este jugador y contra Brasil juega sí o sí, porque contra Brasil hay que ponernos la mejor ropita que tengamos ¿eh? Bueno señor. Pero eh, ¿Qué tan raro? Pregunta, ¿Quién convoca a eh, Sebastián Pérez? Digo, Rueda. ¿Quién eh, desconvoca a James? Rueda. Y, y Rueda no es culpable de nada. ¿Quién pero convoca a no Sebastián Pérez? Rueda. ¿Quién les convoca a James? Rueda. Pero Rueda no es culpable de nada. Rueda no tiene ¿Quién bota culpa de nada. los goles en la Rueda es lo último Rueda. en Guarachas. No, Somos pero no es el loco. único si culpable. El bueno, partido, no, no, no. Usted no, ya dio por, su opinión. Por, porque, porque, porque, porque es que ya es el que Único escuchando. culpable Rueda no es. No, no, él, él no espera. tiene nada que ver en eso. No tiene nada que esperar. en Único culpable no es. Bueno, no estoy hablando con vos tampoco, pues. Para que allá. Que tengo una pregunta para que ganen los premios. La pregunta es... Cuántos diga tres jugadores bellanitas. Al menos tres. Al menos tres jugadores. De, de tantos bello. que hay. Ya ahorita la bola les va a dar pistas porque eso vea jugadores de bello. Mínimo tres jugadores. Esa es la pregunta de hoy. Tres jugadores bellanitas. Bueno. Seguimos a ver opinando sobre la selección Colombia. Rueda el culpable de esto que está pasando en la selección. Les dice don Augusto Velosa, buenas noches, el cirujano del comentario. Hola, don Rafael. Lamento está? que hayas perdido Con Tolima, acompañamos en la pena. Claro, muy triste, muy triste. ¿Cuál es su titular? Triste, Colombia había un plumero. No, oiga, muy triste, por no, supuesto. Ahora. Pero yo le dije el viernes a, a Gustavo en el programa de radio, le dije, yo veo muy complicado que se, se logre el título por la cantidad Ya sacó la sombrilla, de dele la, de de, la, de, la cantidad de, de, de de efectos físicos que tiene. El equipo tuvo que luchar contra. Contra Junior desde los 32 minutos pues con un hombre de menos. Rafa, Luego tuvo que eh, luchar contra contra el Tolima contra con un hombre sí. menos todo un segundo tiempo. O sea, llegó muy desgastado. Le faltó los dos centrales, Ginas y Juan Pablo Vargas, bueno, faltó Cliver Moreno, faltó Chicho Arango, sí, sí, faltaron sí, sí. suplentes. Se la ganó. Etcétera. Felicitaciones. Pero no eran Abrió brillantes, la sombrilla. Brillantes, pues. sombrilla. Eh, no pues, Aquí se la tengo. No eran pues tan brillantes. pero faltaban jugadores, ¿qué hacemos? Y el problema. Ocho es jugadores que faltaban. Se, se dedicaron cuatro a ¿Cómo alcanzó a Nacional y no a ganarse la estrella? Amarilla, señor Lavo. Porque eh, sí. se está burlando. No, el, el, el, no, no él ya abrió no, no, la sombrilla, no, no. no, sombrilla ¿Cómo va claro. a la regalarla no, si esto okay. es para los televidentes? No, sí, pero él se la quiere ganar. Pero Lavo, cuando eliminaron a Medellín, yo no te dije nada. Yo no te mofé ni nada, hermano. Esto equipo del alma y yo no te dije nada. Ah, soy hincha de Medellín. Soy hincha de Medellín. Un día soy verde bueno, y otro no, día no, soy no, rojo. Eso indica familia, que estoy haciendo eres, las cosas eres, bien. Eres del Un día verde bueno, y otro día rojo. Oiga, estoy pero, haciendo pero, las pero, cosas sobre bien. La selección Colombia es como el cangrejo de para atrás, de para atrás, de para atrás. Y la tristeza es que uno me pone a comparar el nivel de esta selección Copa América a la, al nivel de la selección Colombia Copa América hace dos años en Brasil. Hermano, yo me quedo con la de que Qué pena, claro. hermano. Yo me quedo con la de Queiroz. Y ahí estaba, y estoy de acuerdo claro. con Luzio, Ahí estaba James, claro. estaba James. Estaba James. Estaba Quinterito. Ahora, que Tinterito sí fue porque no lo dejaron salir de, de, de allá de China y todas esas cuestiones, por el COVID, porque tenía que de regreso estar 14 días encerrado y todo, pero, pero hermano, qué falta la de James. Hoy no se le derramaba una idea a los volantes, hermano, a excepción del pase-gol, hay que es decir lo espectacular de Cardona de 40 metros, el resto pocos pases-goles. Hay falta James definitivamente. Y James salió de la selección Colombia inicialmente por una lesión, por una lesión, no por indisciplina, por favor, una lesión. Ahora, que se exageró Rueda diciéndole, bueno, listo, tiene una lesión, lo que dijeron? no haya dos partidos, pero no tengo en la Copa otra. América, porque en la Copa América está recuperado, y, y, y la terquedad en pasta de Rueda no tenerlo en la Copa América, no puede ser Rueda, hermano, no puede ser. Ojo, hermano, que nos estamos quedando con la Copa América, con el nivel de la Selección Colombia, Copa América con Queiroz, había más intensidad en ese sentido. Mi estimado Rafa Golo. Bueno seguimos en el debate en la mesa de la polémica saludamos a esta hora Juan Diego Arroyave buenas noches a usted cómo lo deja la selección de rueda en el día de hoy muy buenas noches Rafa Gómez saludo para usted para todos los televidentes oh, pues es que sí es fundamental uno escucha que James es fundamental y, y, y es verdad como jugador de fútbol de fútbol pero todos sabemos lo que, lo que hace James cuando ingresa a una selección colombiana. ¿Qué hace James? No se haga el sano que usted sabe de qué, ¿Qué es has... No, no, no, es que no sepa. No, pero no, no, no. Es que hablando. ese cuento de todo el mundo Él, es que divide no, el grupo No defienda lo alma indefendible, la Luciano. ¿Quién entiende No defienda de eso? lo usted indefendible. La tiene. Usted, usted la sabe tiene. que James no puede usted estar en la, la selección. No hace, puede estar en la selección. ¿Qué No puede estar en la selección. Y fue una acertada decisión del técnico Reinaldo. Sí, ya estamos pagando. Futbolísticamente se necesita. Pero es que él no puede estar en la selección, no, no. puede, porque él, él maneja otra, otra situación, otro tema en la parte interna porque que no, no sí, entra sí, en sí. el contexto. Ay, sí. Y ahí no puede estar en es la que selección. No Esa es la base pero, de este man. Pero, no, me pero, dijeron y me contaron. Desgraciadamente. Me contaron también, señor González. Déjelo que termine. Desgraciadamente, el rendimiento de muchos jugadores en la elección Colombia no es el mejor. Uno espera Exacto. que duanza Zapata haga goles, porque en, en Italia los hace con solo, mirar la, con solo mirar pasar el balón. Muriel igual. Es el mismo caso de Vaca cuando estuvo en la Selección Colombia. Vaca también en Europa era goles por doquier y en la Selección nada de nada. Entonces, no es culpa del técnico que plantee un partido, plantee un juego y que enseguida sus jugadores no rindan o no muestren el nivel que se espera. Sí, jugadores... O Sebastián Pérez es, es, de, es de los jugadores más importantes en el fútbol de Portugal, sí. pero viene a la selección y, y, y, y, y se anuló. Sebastián se anuló, Pérez. Se anuló, hoy se anuló frente a Perú. Y cómo, juntas, y cómo se se la selección como la peruana, que en este momento está calificada como una de las, de las cenicientas de, de, de, de Sudamérica, viene y le hace este partido a Colombia. Y Colombia no, aplica, no aplicó, no apareció... Ese gran Salvador no apareció esa gran idea que surgiera y le diera a Colombia esa posibilidad. ¡Ah, qué falta jamé Rodríguez! ¡Qué falta la que hace! El ídolo, sí es el ídolo, es un gran jugador. Pero en la selección, desgraciadamente, por sus actos no puede estar, por sus actos internos no puede estar. Entonces, por ahí se tiene sí que acomodar, contaron, acomodar el contaron. contexto del juego de Colombia para poder estar haciendo algo en esta Copa América que desgraciadamente no se ha podido lograr, don Rafa Gómez. Gracias, Juan Diego. Ahora sí... Me contaron... Le, le, le, le, no, cálmese, González. No, es que a todo no no cuento. Es que me contaron que James claro. le pegó una cachetada a Queiroz. Me contaron que James armó una rosca con David Ospini y con yo no sé quién. Me contaron y me contaron. Porque nadie tiene ni la versión real... Que los acontecimientos del 6 a 1, a no contado, nadie, nadie la tiene. A mí no me ha contado nada. Usted iba nada, ocupadísimo con sus equipos de fútbol y no venga aquí si a, revisa, a la de Gardel y Si, revisa, investigando. si revisa, señor, ¿Cuál investigando? yo me he dicho que, que, que él ¿Cuál él investigando? Él contaron. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, ¿Investigando No, necesita no, necesito, él necesito investigar, no él investigar. Él estuvo en hablar. O sea. No, no necesito investigar para enterarme de todo. Ah, sí. Lo que pasa es que sí, a claro. usted le gusta claro. mucho defender lo indefendible claro. y por no, sus y palabrerías que, y, oiga, y griterías y que, no. quiere montarse. Contaron, en mire, dice, yo, mire yo le desmonto, le la, falta, mire, yo yo les desmonto la falta de James Rodríguez porque el señor Velosa, sin caérsele la cara de vergüenza, dijo que... Nosotros hicimos esas grandes presentaciones en la Copa América pasada con Queiroz por James Rodríguez. Sí, James Rodríguez sacó el cero en cuatro partidos. Sí, señor, James Rodríguez se disfrazó de, de David Ospina para sacar claro. el cero en cuatro partidos. Se disfrazó de Jerry de Mina, se disfrazó... De Davinson Sánchez. Se disfrazó de Tecillo porque Tecillo estuvo en esa Copa América y le fue bien. Cuatro partidos, sacamos el cero. Sí, todo por, por Jaime Rodríguez. Ah, no me engano, conozco en mm -hmm. a mí, hombre. Bueno. Pero lo, lo, lo... grave es que Jame no. Rodríguez no se disfrazó de nadie. Porque era Jame Rodríguez y estaba, ah. en ah. bueno. estaba en la cancha. Estaba ahora, en la cancha. Y ahora ¿sí no lo no tiene. No, si y Copa... para que se asome a no. la banca, a la selección si esa, ¿Esa Copa América fue en octubre? Eh, la Copa América a mediados del año. Ah, no. No, porque es que en octubre es cuando se disfrazan. Entonces no creo que ha sido james haya no, y años. No, y lo otro, el otro, en esa Copa América, en esa Copa ajá. América que recuerde yo, el señor Duban Zapata le hizo gol a la Argentina. Bueno, ahora, Entonces, decir, es el, esos jugadores, ahora, ahora, esos jugadores, ahora, ahora, ahora, ahora momento, no están en ya, el mejor ya, momento, es la verdad. No, no, no, no, pero no, señor coordinador, ¿qué pasa? no Eso no, es no, un pecado de un comentarista. Descalificar a ese par de goleadores, hombre. Pues, eso es un descaro. Oh, oh, oh, ¡Eso no, es un no un o sea, espérame. No no no, no, no, no, no, no, mire, mire. Eso no no Mire, señores. Los señores Zapata y Muriel, hasta ahora, lo que han demostrado que son jugadores de club, allá en Italia, son los de Aguadas. Pero y la y selección aquí, no. Y en la, la, la selección, selección no. no pasa nada. Sí, bueno. A ver, le doy la bienvenida a Don Elkin Labo. Buenas noches, Don Elkin Labo. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. El saludo muy cordial, rompecostillas, ¿Sí? para ustedes, televidentes, internautas y compañeros. La pregunta le añado. Por lo menos diga tres jugadores que hayan nacido en el municipio de Bello. Diga tres, son muchos. A ver, pistas, pistas. Hay uno que es actualmente capitán del medallo. ¡Uy, qué pista! Otro estuvo en Atlético Nacional y tenía la cabeza así como la mía, como una totuma. Otro es asistente <risa> del Medellín. Otro eh, Como un totumo. <risa> en Boca Junior de Argentina está actuando. Otro fue campeón con Nacional, con Medellín con Junior y comienza con Piedra. Ahí está, señoras bueno, y señores. Mucho, mucho bien, bien. Lo primero de Copa América, hombre, uno viendo la Eurocopa y la Copa América, está primero Brasil por encima de los demás equipos en, en, en esta Copa América. Y segundo, ¿qué diferencia el rendimiento? Por eso es que hace tiempo nosotros los de aquí, los de este continente, poco les ganamos a los europeos. ¿Qué diferencia? Lo otro, es cierto eh, la responsabilidad de Reinaldo Rueda, porque él es el que selecciona a los jugadores. Pero es que hay jugadores que son seleccionables por lo que han venido haciendo en Europa, pero en la selección no dan pie con bola. El tema de, de Duan Zapata y Muriel, porque donde no los llamen, aquí en esta mesa son los que van a comenzar a decir que por qué no los llaman, pero en Colombia no les ha ido bien. Y yo entiendo el tema del de técnico, bueno, acaba de llegar y quiere observar jugadores, pero ya técnico, no más cambios, no más cambios, no más experimentos, ya los utilizó casi a todos casi a todos en esta Copa América, es cierto, eh, Sebastián, el defensor Sebastián Pérez, el volante de primera línea, no está para estar en esta selección colombiana de fútbol, sigo insistiendo con ese rendimiento de Mina, de Jimmy Rimina, que es muy alegre, en los entrenamientos me dicen que baila, que canta, que hace goles, defensivamente muy mal, sigo insistiendo como alternativa, ¿por qué no utilizar a Medina?, o a Daniel Muñoz como defensor central, o con Davinson o con Murillo. Me parece que es el sistema defensivo lamentable de Colombia. Lo otro, mire, eh, hay algo para anotar de esta selección colombiana de fútbol. Llevamos siete partidos en Copa América sin que nos marcaran gol. Y hoy nos marcan dos goles, un equipo limitado y débil. Y lo peor es que Colombia enfrenta a la selección brasileña de fútbol. Mm. Y un datico porque de pronto no da tiempo ahora, ¿saben quién fue el goleador del fútbol colombiano? Un duque, le entregaron el premio, sí señor, ¿saben por qué? Porque como Erazo so, y el otro, se me escapa, Uribe, Uribe. Eh, Uribe, también marcaron 11 goles, duque, don Rafa Gol. Jugó menos partidos y tuvo más pases gol. Ay, no, por eso hincha. le dan al qué señor que otra vez vea. Nos tapamos de los colombianos. Nos tapamos con el goleador. Del don Augusto, gracias por recordármelo. Soy hincha de Nacional de Medellín, nunca anti hincha. Y ah. qué pena, no te regalaré sombrilla. Por día de padre, te regalaré un bello entre, trabajo entre, entre de pañuelos entre cosas, que me hizo mi abuelita y se lo mandó a usted, don Augusto. Entre otras cosas. Ahora que hablan de Duque, aquí hay una cantaleta en este programa... Preséntele disculpas a Duque! ¡Goleador del fútbol Pero colombiano! ¡Le van a entregar a el trofeo! Le van a presentar disculpas a Caicedo... ...a quien lo echaron como un perro de un equipo paisa y aplaudieron... ...y dijeron que qué bueno, que por fin se deshicieron de ese <risa> ¡Fue la rompo. figura! A ese le van a presentar disculpas también... ...porque como yo tengo que presentar disculpas a un tal Duque cuyos goles sirvieron para, una, para tres cosas. Goleador del fútbol para colombiano. Para tres cosas sirvió ese trofeo de Duque. A ver. Experto en natación, nada, nada y nada. O a ver qué se ganó nacional con, pues, con el, con el troleador Duque. Duque. Y qué estoy... es que se ganó nacional. Estamos hablando de la Copa América y por favor, préndame la moto, préndame la moto, pero que sea una boxer. La moto, la moto. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, solo en DirecTV Sport, vives toda la emoción de la Eurocopa. Compartidos en exclusiva como Portugal-Francia, el 23 de junio, miércoles 23 de junio, únicamente por DirecTV Sport. Hoy, un DirecTV para ti, hay un DirecTV, hay un DirecTV para ti. Llama, llama, llama ya al numeral 332 y relojes Di Mario la precisión suiza estamos con relojes Di Mario la precisión suiza y a ver, tenemos la tabla ¿cómo está la tabla de posiciones del grupo de Colombia? y tenemos también esto qué son? Resultados. resultados a ver, eh, resultado, Juan Oye, fecha fue Venezuela 3 de, eh, Colombia cayó 1 a 2 frente a Perú la fecha del grupo B es Argentina frente a Chile y Paraguay frente a Bolivia a ver, don Gustavo, ¿cómo está la tabla? Bueno, la tabla está de la siguiente manera, pero es que el partido de Venezuela y Ecuador quedó 2-2. Y ahí pusieron 3-0, apareció en el generador. A ver, a ver si así me que, corrigen eso ahí en el que generador. Debe porque... ser el amigo de Duque. Bueno, entonces... <risa> ¿Ah, sí? eh, eh, Brasil primero, seis puntos, descansó y Brasil ojo a eso. Y nosotros teníamos posibilidades de hacer siete puntos, pasar a Brasil. No, no, no, pero... no que me corrigen porque ya veo a Venezuela con un punto. Y Por eso el empate dos de Ecuador, Venezuela vates. tiene dos puntos. Por eso, Venezuela tiene dos empates. Tiene dos... A ver sí. si me corrigen la tabla antes mm. de... De meterlo, sí. seguir metiendo los guayos acá. A ver, sí. ¿sabe qué favorece a Colombia, Rafa, a pesar de la derrota y de empatar con Venezuela? Que de cinco clasifican cuatro. Es, entre comillas, una ventaja. Pero el problema para Colombia es que le resta un partido porque descansa, descansa. En dos fechas descansa una. Y enfrenta al mejor equipo del campeonato. Perú. Ese es el problema de Colombia. O sea, de Colo Brasil. Colombia, les pregunto a ustedes, ¿Colombia puede pasar entre los cuatro mejores de cinco bueno, claro, imposible que claro, no. ¿Ah? Claro, no. No, yo le pregunto a Gonzalo, ¿usted qué cree? <risa> no, sería, no que le llamen a ser, sería una vergüenza que no pasara. Pero, pero, pero, pero ¿cómo, Sería una vergüenza que no pasara. Pero como están en, las cosas, ¿usted cree que pasa o no? Sí, tiene que sí, pasar. Pasa. ¿Usted qué cree, señor? ¿Qué pasamos, ¿Qué pasamos? No, sería una vergüenza, pero de marca mayor que nosotros. Entre cinco y clasificando cuatro quedemos de coleros. Ya, Señor Velosa. Sí, yo creo que sí. Y en el, en, lo ulti, en el último partido Rafa, partido entre Ecuador y Perú. Y de acuerdo al resultado puede pasar Colombia tranquilamente. Se requiere de un resu solo resultado. Pero es que eso dependiendo de terceros sí, sí es muy Dependiendo de una cosa. ¿qué dice Juan Diego? De, dependiendo es una cosa, pero me parece que hay que tener esperanza y fe, porque Colombia de todas formas tiene en el contexto sudamericano su protagonismo. Y debe pasar. Profesor Lavoe. Claro, me parece que va a pasar Colombia, el problema es que entre más bajo esté, para clasificar a la siguiente fase, le va a tocar enfrentarse un equipo más fuerte del otro grupo, ahí comienza el complique para Colombia, por eso sigo insistiendo que se dejó hoy eh, una papaya grande que se la comieron los peruanos, que futbolísticamente, vea, hace poco Colombia no le ganó a Perú allá en Perú, y vea cómo terminó hoy el equipo colombiano. Señor Rueda, no invente más, hermano, no invente más. Son los que son. Ya usted utilizó, creo que Colombia es el equipo, Rafa, en este momento de Copa América, que más jugadores ha utilizado. Ya no más inventos, ya hay una nómina básica, no, y sobre todo pedir, para enfrentar a Brasil. Pedir públicamente que, que saquen de la selección a Muriel y a Zapata, eso es un pecado. No, yo no estoy de diciendo... No, que un señor en... dijo que, Na, que no. andaban en nada, no, no, que para no, qué esos tipos de Lo que la pasa selección... es que digo que son jugadores, parece que son jugadores de club... Porque a nivel de selección, como que no les da no bueno, la e, selección. Estar en Muy el club, bien en sus clubes, pero en la selección sí no. Estar en el club les da la para estar en la selección. Porque si no fueran buenos en sus clubes, no eran dignos de estar en la selección. Bueno, <risa> es el miércoles Colombia enfrenta Brasil. a Brasil. Ay, Dios mío. La pausa y ya regresamos. Permiso. vuelve el superdebate debate por Teleantioquia.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 Retornamos al superdebate. Este superdebate lo emitimos de lunes a viernes en radio. Mañana hay debate de 12 del día a 3 de la tarde. Y usted tiene estas opciones para escuchar el programa. Número 1, 910 en el AM, La Voz del Río Grande. Número 2, 88.1 FM. 88.1 en el FM, Canela Estéreo. Y también por Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube, en Rafa Gol Linares y en nuestra emisora online www.rafagol.com Ahí tienes cinco opciones para podernos escuchar mañana con el super debate. ¿Ya tenemos la tabla? Sí, ahora sí podemos ver la tabla. Ya correcta, por lo menos, pues. A ver, si tenemos la tabla, suéltemela ahí. Si no, se la, se la decimos de memoria aquí. A ver. La tabla de posiciones. Dígala, Gustavo, que es. noche. La, Colombia, la tabla. Primero la tabla. Brasil, ¿no? La tabla está de la siguiente manera. Primer lugar Brasil que descansó hoy con seis puntos, Colombia con cuatro, está tercero el equipo... Perú. Perú con tres puntos, cuarto Venezuela con dos, y quinto está Perú con... Ecuador. Eh, quinto está el equipo ecuatoriano con solamente un punto. Bueno, ahí está la tabla. <coughs> Esperamos que Colombia el miércoles me vaya bien. Hoy quedó campeón el Deportes Tolima. El Deportes Tolima doblegó en el Campina Millonario está Tremendo. Todo el mundo ya fijo campeona millonarios después de ese empate de visitante en el minuto 94. Y hoy eh, empieza ganando el partido y le, el, el Tolima le remonta el partido. Me parece que hoy tenía más experiencia en la cancha, jugadores con más veteranía, con más cancha, el Tolima que el equipo de los millonarios. ¿Usted qué dice, señor González? Bueno, a mí esa final pues no es la mía, ¿no? No, no es nuestra. Y, y tampoco es que me tenga pues ni bailando en un pie, ni, ni es que me ponga a hacer mucha fiesta. Pero en el fondo sí me da cierta satisfacción, sobre todo ver a la prensa bacateña, donde hay mucho paisa, mucho paisa en la prensa bacateña. Hinchas de millonarios descarados, hablando de imparcialidad, y parcializado de frente con Millonario. ¡Sí, hombre! ¡Eso no fue penalti! ¡Hala! ¡Eso no fue penalti! ¿Qué tal esa? ¡Pues eso sí fue penalti a favor de Millonario! ¡Yo lo vi que fue penalti! ¡Hala, hala, hala! Porque ya el tipo, pues, es un paisa bogotanizado absolutamente. ¡Eh! ¡Mirá! ¡Esa jugada! ¡Todavía no acaba el partido! ¡Queda mucho! ¡Faltan 10 segundos! ¡Queda mucho! ¡Voy empatar! ¡No jodan, hombre! Había un triunfalismo tan exagerado que, repito, a mí ni me alegra ni me da frío pues que haya quedado campeón Tolima. Ni me importa que haya quedado campeón Tolima. Espero es que entiendan en Bacatá que esos triunfalismos no les queda bien, sobre todo a tanto país que hay allá y que ya se creen bacateños. Un plomo, amigo de Gustavo, un plomo. Ese no faltó y no que entrar a la cancha y exigirle a los árbitros que pitara los penales. Y a mi querido y apreciado doctor, el doctor de Marras, el doctor Planchar, no le faltó sino ir a cobrar el penalti que le, que le regalaron a Millonarios en el partido en Ibagué. Sí, había un triunfalismo y esa prensa bogotana. Y sobre todo el problema era que igualamos a Nacional, no Papito. En Colombia ninguno va a igualar a Nacional, por lo menos en este siglo. Para que una vez se vayan como bajando de pinta. Para igualar a Nacional hay que tener dos copas Libertadores, unas cuantas internacionales, eh, una copa, porque Nacional tiene una copa, Supercopa de América. Sí, sí. Hay una Supercopa de América que nadie la quiere valorar. Que es el campeón de la Libertadores y el campeón de la Suramericana enfrentadas. Y esa copa la tiene Atlético Nacional, por si se les olvida. Entonces, pues. Pues que haya ganado Tolima, pues igual, igual. Para mí el criterio, la opinión que tengo del Tolima sigue siendo igual. Y de millonario lo felicito porque de pronto tiene mucho antioqueño en los medios de comunicación de Bacatá. Haciendo fuerza por la causa azul. Don Mire, Gustavo Osorio. Sí, breve, breve, porque el hombre se gastó como 15 minutos. Y eso que no le interesa. 15 minutos, de eso que no le interesa ni millonarios ni Deportes Solima. Ay, el escuadrón Sim, en simple, pleno. Simplemente eso. De, ya, ya, de ya. Millonarios, de Millonario Rescato, que tiene un manantial ahí de jugadores. Tiene un Potosí de jugadores y jóvenes todos que a lo mejor llegarán a selecciones Colombia de mayores a futuro y podrá también vender porque sacó jugadores de la cantera, eso hay que valorárselo al señor Gamero. Alberto Gamero, Alberto Gamero que se la jugó, se atrevió a jugársela con esos pelados y los puso a jugar bien. y Ojo que los hinchas de Nacional Sí le estaban haciendo fuerza al Deportes Tolima. ¿Por, ¿Por qué? Porque igualaba en títulos de ligas. De ah. liga. No estoy hablando de Copas eh, Libertadores ah. ni, ni de nada, nada de eso. Igualaba en títulos un de ligas. Sí, lo necesitan para alcanzar Bueno, A ver, señor Velosa, estamos hablando de liga. De, Dale. De, Dale. de liga. No, de Copas Libertadores. De, las copas son... No, no, no no. No, no, no, no, no, no vamos a gastar con ustedes. Que, bueno, ah, bueno, hablen pues y, ustedes. Y probablemente que el COVID, las lesiones y las suspensiones se hicieron media en Millonarios, ¿no? Porque Ginás Vargas. ¿Cómo les duele que los títulos de Nacional? Eh, Chicho Arango. No, no, no, no. no sí, no, es que le, deje hablar. Deje hablar al ay, señor ay, Velosa. Ese, estaba haciendo la lista de los jugadores que le faltaban a Millonarios hoy de titulares. Ginás Vargas, Kiber Moreno, Chicho Arango. Muy buenos todos. Alternantes como. El caballo Márquez, como Juan Camilo García, como Banguero, como Román, etcétera, etcétera. Y hacían falta en el conjunto de los millonarios. hoy pero ahí están recordando la historia. Que, eh, hombre, yo quisiera también recordar la historia de la época del Dorado, cuando Millonarios durante cinco años fue el mejor equipo del mundo. Pero yo no chicaneo con ese tema. ¿Ah? Adelante, don bueno, Raúl, ¿eh? A ver, ¿Y no lo acaba Diego, de dale. decir Noche no chicanera? A mí me parece que Millonarios, o sea, eh, pues sí, le, le, le faltó. No tuvo como la suficiente eh, ropa en el tema nominal, porque los jugadores, demasiada juventud. Y en eso sí la experiencia se impuso en el cuadro de deportes Tolima, fue superior el equipo tolimense y ya consigue un segundo título el equipo. Tercero, tercero eh, tercer título en la capital del. No, segundo título no en la capital de la República. Hombre. En la capital de la República, jugando en la capital de la República. Uno fue en el 80. Y, en el 81. Ah, no, el 81 fue. Una Copa Libertadores se consiguió. Mejor de verdad. Y de aquí cambio, consigue no. este título frente a Millonarios en la capital de la República. No le dio al equipo al día azul, todo mundo, era increíble, los medios todos daban a millonarios campeón, una cosa de locos, pero el marcador fue otro. Don Labón. Pues hombre, para informar bien hay que decir que Tolima fue campeón primero ante el Deportivo Cali, en estuvo Cali. en esa final en Cali, en Cali, cubriendo para el gran equipo de Rafa Golinares, después le gana al equipo Atlético Nacional en, en el Atanasio, el medallón y de después visitante. a millonarios, tres títulos de visitante frente a equipos grandes del fútbol colombiano. Mire, en el trámite... En el desarrollo del campeonato, el mejor fue Millonarios, por fútbol y por puntos. Pero resulta que Tolima utilizó algo hoy que se llama inteligencia emocional, porque mientras los de Millonarios, como dicen usted, ya se creían campeones, ya se creían campeones en el Deportes Tolima con calma. Y es cierto lo que dice Luciano, un jugador que marcó no solamente dos hoy, sino el partido anterior, tres goles en la final que se llama Caicedo, pero cachetada también para muchos, que desconocen a Gamero y Hernán Torres, técnicos colombianos, finalistas del fútbol colombiano, y aquí los han desconocido. Y los dos están cachetadas. en finales, señores. Hernán he Torres, campeón que salió del medallo. Es más, les doy un dato. Hernán Torres fue campeón con Millonarios y lo recomendaron al Medellín y después dieron que era muy mal técnico. Ese... Ese Gustavo Hernán usted, Torres, usted, usted, usted, usted, le usted, usted. da cachetada ahora a muchos bueno, periodistas qué que dicen. Para ti que no te dan venga, venga. cachetadas por Sabiondo, por, por, por conocedor del tema, hombre. Te felicito. Ahora sabemos de qué. el premio de Educa bueno, no? De, esta de bofetadas. Pausa, voy a esta no, sirvió mucho el premio de Educa nacional. tu mayor fue pegar el trofeo.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 A través de acciones correctivas y desde la planeación institucional de ciudad, trabajamos con el fin de evitar nuevas condiciones de riesgo. Es por eso que un total de 1.600 vellanitas han sido capacitados por nuestro personal de conocimiento del riesgo. Recuerda que nuestro número de emergencia es el 444-0119, porque prevenir es bello. Colchones Dormir, el plácido descanso, teléfono 2059127. Medical Cars, el médico de los carros. Somos especialistas en FIA. Teléfono 509-6329. Comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia.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 Eh, te mando unos besitos y abrazos y te amano mucho y te, y te mando unos besitos. Y gracias, tú me enseñas todo, lo delicioso en el eh, nombre Jesús, amén. El eh, Señor es mi patrón la mi fatala. Tú me enseñas muchas cosas de las palabras de Jesús. Y te amano y sí, chao. Saludos y saludos a todos los que te felicitan a todos. Adiós. Bueno, la bebé Ariana hermosa. Eh, gracias por ese saludo. Un beso para la bebé Ariana. Y ahora sí, Luciano, dígame para usted, Nacional. Eh, ¿Quién llega? ¿Quién sale? En fin, eh, ¿en qué se encuentra Nacional en este momento? Antes déjeme anotar una cosa. La voy a deber hacer comentarista de boxeo. ¿Por no hablo, sino de cachetar. No, de puñetazos de... Te oh, oh, oh, cachetearon. ¿Qué tal esa? Cachetadas, unos goles que sirven para limpiarse con ellos. Porque Nacional lleva un mes fuera de las canchas colombianas. Tiene el goleador del fútbol colombiano. Entonces, no te sirven hablando de para nada, ¿de qué sirvieron? ¿De qué sirvieron? Conduque perdiste por les... nocaut. Ah, no, Conduque perdiste por nocaut. Goleador del fútbol colombiano. Menos que para el trofeo. perdiste por nocaut. Es el primero Duque. que debe irse de nacional. Es el primero que debe irse de nacional. El Llevo 40 o sea. años, 40 años, hablando por qué no le echaba en el ojo a Caicedo. Menospreciado en la Casa se del le frente, toda la Frente, echado como un perro vulgar, con fiesta incluida algunos hinchas de micrófono y, e hinchas de, de calle, felices porque echaron a Caicedo y les decía yo Nacional, recójanlo, recójanlo. Y no, nunca pararon bolas, porque ese es otro que está infundamentado. Caicedo es otro que no tiene fundamentación. Según los expertos en, vale. en, en crítica deportiva, no nacional nada, puro rumor. Parece que el más próximo es Aguilar, pero eso hay que verlo cuando firme y cuando esté listo. Lo demás son cuentos chinos, cuentos de cafetín, como los cuentos que le arman al técnico de nacional que trabaja por los pasajes y, y trabaja por el mínimo. Son puros cuentos de cafetín, como los cuentos del señor Arroyave me dijeron, me contaron. Yo, yo eso no lo como. Aguilar es el más próximo, pero todavía no ha firmado nada. Cuando firme, podemos decir que esté todo de Aguilar. A ver, Velosa. Eh, no, eh, Gustavo. <ríe> bueno, eh, entró con Medellín. Como quiera. Bueno, entonces, como lo que va a decir tiene que ver también con Medellín y con Atlético Nacional, lo primero es que se cancelan los partidos que se iban a jugar en el estadio Atanasio Girardot. Primero era el clásico y Nacional no aceptó. Nacional no aceptó jugar el Clásico pues no Medellín, con Medellín, no sé, estoy dando la, noticia, no estoy morir, estoy dando la noticia, estoy dando la noticia, Nacional no aceptó jugar el Clásico, entonces al alcalde no le gustó, y después eh, dijeron que Nacional y Águilas, y Envigado Medellín, y tampoco se dieron estos partidos, en consecuencia queda cancelado esa especie de cuadrangular ahí en el estadio Atanasio Girardot, para, para llevar público nuevamente al estadio, y saber cómo se podía comportar esto del COVID. Bueno, eh, esta semana llegó Diver Cambindo para ser el tercer refuerzo de, eh, después de Sebastián Hernández y Miguel Camargo, y el cuarto puede ser Sebastián Peñalosa, de acuerdo a lo último que nos dijo el presidente de independiente de Medellín, jugador que está en Europa. Y esta noticia de Atlético Nacional, aparte del de muchacho Felipe Aguilar, que puede llegar esta semana, hoy la noticia, hoy la noticia es para confirmar que... Álvaro Ángulo sería jugador de Atlético Nacional, el lateral izquierdo de Águilas, y se dice que Nacional le ganó la pulseada a la América porque también lo quería Juan Carlos Osorio. Juan Carlos quiere a Deiner Quiñones de Atlético Nacional y todavía Vladimir Hernández está en stand-by, lo quiere independientemente. Quiere, quiere, Juan Bueno, eh... espere que eso da pie para una noticia. Las noticias salen por simple inspección. Cuando yo practicaba el periodismo, sacaba la noticia por simple inspección. Resulta que ya en el, en el América se le revelaron a Juan Carlos Osorio dos hombres: Carrascal y el señor. Jesús Cabrera. Jesús Cabrera. ¿Cuál Yesu? Jesús? Ca ah, sí, Jesús. Sí, Jesús Cabrera. Se escribe con Y. Cabrera. Hagan un canjecito, Quiñones por Cabrera. Bueno, señor. y parte, si no ves. Bueno, yo no hablo de que me contaron ah, me, díganme, me dijeron que no es, no, no es oficial pero es de Brasil me llaman los corresponsales y me dicen que sí, que Nacional preguntó por Felipe Aguilar recuerden que Nacional le vendió a Santos a Felipe en 4 millones de dólares eh, Santos le vende el 50% o sea 2 millones de dólares a, a Paranaense y entonces tendría que ser compartido el visto bueno entre Santos no, no, y Paranaense sí, para sí, que sí, ingrese sí, el sí, fútbol no, colombiano no se espera sino que Nacional defina sus refuerzos para esta segunda temporada definiendo también quién, quién se va a quedar definitivamente y qué se va a traer. Yo no hablo de que me dijeron o me contaron. Simplemente busco, leo e investigo. Se ¿Qué te culpa nota. tengo yo? ¿Qué culpa tengo? Si eso es lo que hago, Sandro? como se otros, será que, que por simple inspección, por simple se inspección, eso es adivinar. Eso es adivinar y hablar se por adivinar. Nota. Así no es. Pero ¿Cómo esperamos ¿cómo que Nacional para el se segundo nota, semestre corazón, logre concretar se una nómina adecuada y tratar de borrar esta pésima campaña del primer, nivel, del primer semestre. Mire, eh, me preocupa algo de Atlético Nacional porque me acaban de dar una información y no por el jugador, sino porque generalmente cuando llega un técnico a un equipo, muchas veces no sé si por quedar bien con el, con el cuerpo, con el grupo de, de jugadores, dice no, démosle otra oportunidad. Como América de Cali quería a Deiner Quiñones, me acaban de anotar que en Atlético Nacional lo quieren dejar para el próximo eh, semestre. No por el jugador, sino porque veo que el técnico le está dando mucha rienda a futbolistas que no les fue bien el semestre anterior y les va a dar otra oportunidad. No hay que quedar bien con el dios y con el diablo, señor técnico. Y del Deportivo Independiente Medellín, busca Hernán Darío Gómez, me advierten, jugadores más por los costados, de mitad de cancha hacia adelante. Veo corto a Medellín en jugadores y hace rato quedó eliminado el campeonato. rápido Sandra. Y de Independiente Medellín, Medellín jugaría un partido con América en Nueva York, bueno, en no, agosto. Una cosita, ya llegó a Medellín Felipe Aguilar, lo apresaron por un año y ya está aquí en la Ciudad de Medellín. Rafa, ya yo ya dije de Nacional que Duque fue el goleador del fútbol colombiano, ¿no lo he dicho? Sí, señor. Ah, bueno, bueno. Pero pensé que no lo había dicho. Bueno, llegamos a la pregunta de... ¿Quién de, se interesa de, por Duque? De Estados ¿sí? unidos a ver por si Antioquia. O sea, ya, ah, o... González, déjame presentar. A la pregunta de todos unidos por ¿Quién nos Dios mío? ¿Cuál, tres jugadores eh. bellanitas. Mínimo Al menos. tres jugadores Bellanita. La respuesta la tiene el alcalde, obviamente del municipio de Bello, el doctor Oscar Andrés Pérez. Buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal amigos de Rafa Gol? Soy Oscar Andrés Pérez, alcalde de Bello. Los futbolistas Bellanita son Sebastián Villa, Mao Molina y Andrés Cavi. Es un hombre que sabe de fútbol, tiene conocimiento del deporte. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. A través de la historia, Bello ha sacado muy buenos futbolistas, Totono Grisales, Marlon Piedraíta, Páncer Carvajal y siga la lista. ¿Cuál es la actualidad del municipio de Bello, alcalde? Bueno, son muchas cosas. Aquí venimos trabajando el ahora frente al tema del conocimiento, la transformación que vamos a tener de, lo, de nuestra ciudad. Recientemente firmamos un convenio con el SENA por cerca de 20 mil millones de pesos para todos los organizar en el Parque de Artes y Oficios los ambientes escolares, donde vamos a tener ahí más de 2 mil muchachos formados en las competencias de la Cuarta Revolución Industrial y también que el Parque de Artes y Oficios está denominado como una de las áreas de desarrollo naranja, ADN. Eso para nosotros es de gran importancia, Elkin, y conjuntamente con eso estamos trabajando también en la transformación vial de nuestra ciudad y la modernización. El Consejo hace poco nos aprueba... Una capacidad de endeudamiento por cerca de 181 mil millones de pesos, donde ahí materializaremos el parque de artes y oficios, un megacolegio, las vías que los ciudadanos tanto garrote nos dan por ello, los huecos, alcalde, los huecos, los huecos. Así que digamos que orientamos nuestra ciudad hacia la modernización, el desarrollo y principalmente el conocimiento. Le voy a hacer una pregunta pringamosera, como diría mi abuelita. ¿En pandemia, más o menos, cuántos tapabocas se le han perdido? No, eso es eh, difícil de responder porque en cada reunión hace le queda uno, ya me acuerdo, en el carro. Salgo rápido. ¿Repuesto? Repuesto, ¿no? Claro, en el carro hay que mantenerlo. Siempre, siempre tenemos que seguir manteniendo el autocuidado y ante todo los protocolos de bioseguridad. Estoy triste, ¿sabe por qué? ¿Por qué, hombre, Elki? Porque una amiga me dijo que yo me veo mejor de tapabocas. Sí será, hermano, entonces esa amiga no sirve, hermano. Usted <risa> está diciendo mentitas. Muy bien, alcalde, dale cambio allá, Rafa Gol. Bueno, Rafa, continúe usted, hermano, con más información allá en el Superdebate. Bueno, alcalde, muchas gracias. Luciano, por favor, me regala un número del 1 al 192. 101. El número 101 corresponde a la señora María Elena Arboleda. Ella vive en el barrio Belén. Dice que cuatro personas están viendo el programa: un hombre, tres mujeres. Eh, señor eh, Gustavo. El número 20. El número 20 corresponde a un caballero Daniel Noriega, vive en el barrio Robledo. Ocho personas ven el programa: cinco hombres, tres mujeres. A ver... Eh, el Velosa. número 100. El número 100 para Julián Restrepo vive en el barrio... En el barrio Itagüí, ¿no? En el municipio de Itabuí. Y da los nombres, dice Totono está Jerica Guzmán y Marlon sí. Piedraita. Está bien, ¿no? Sí. Eh, por favor, un número más. ¿Quién me da un número más? 78. El número 78 corresponde de a John Monsalve ¿Quién te lo dijo, Maru, en el barrio Aranjuez. Allá de cuatro personas ven en el programa: dos hombres, dos mujeres. Y dice Totono, Sebastián Villa y marro Piedreadita los jugadores. Bien, vamos a despedir con vitrinazo, porque nos acaba el tiempo. Tenemos tiempo apenas para el vitrinazo. Y tengo vitrinazo acá, vea, tengo un vitrinazo para la, la gente de Mis Montañas. Esta, esta semana estuvimos ¿eh? en el restaurante Mis Montañas. Un saludo para Jaime Alberto Ramírez para Lina María Grajales. Y quiero darle un vitrinazo al señor gobernador de Antioquia, al doctor Aníbal Gavira, nuestro gobernador, al doctor Aníbal, hoy en el Día del Padre, es el papá de los antioqueños. Le estamos deseando que... Salga adelante y lo mismo al, a la otra figura de Medellín, al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es la primera autoridad. Hoy son los papás de la gobernación y, la, y aquí en Antioquia y lo mismo en la ciudad de Medellín. ¿Sus vitrinazo, Luciano? A Conrado Giraldo, Álvaro Areiza, Uber Roldán, Ricardo González, David Cardona, Carlos Martínez, eméritos, padres de familia. Bueno, para Eduard Aristizábal, Josep Chica... En relojes André, para el doctor Jaime Angarita en la clínica Sommer de Río Negro. Para Alexander Ramírez, abogado de la comercializadora Jorge Londoño. Para, para Pedro Nel Jiménez en Costa Rica que se está recuperando después de un accidente. Vamos para adelante, Pedro, porque hay muchos títulos por ahí, por ahora, o todavía por celebrar con Independiente Medellín. A la familia Ramírez Orozco en el barrio El Vergel, a Óscar eh, Morales en Río Negro, María Jiménez, Mauro Montoya, a Gustavo Gallo, el empresario antioqueño y Óscar Araque. Para todos los padres, hombres compañeros del grupo, don Elkin, don Augusto, Don Gustavo, nuestro director Rafa Golinares, feliz Día del Padre para todos los padres en el, en el mundo. Para Clara Montoya, para su hija Daniela, con José Muso allá en el hotel, en el hostal, en el Sudamericana. Para don Jorge Enrique Ricorduz en la ciudad de Cúcuta y para nuestro gran amigo don Hernán Coral en la ciudad de Pasto. Vitrenazo para mi amigo. Está de celebración, nos envió la fotografía. El indio Pijao, ahí está. Que los mire cómo los saluda el indio. El indio Pijao, hey. felicitaciones y la gente de Ibagué. Para mi amigo, don Jonathan Ocampo, periodista de inventario, está de cumpleaños. Felicitaciones y felicitaciones, vitrinazo. No lo he mencionado para Jefferson Duque, goleador del fútbol colombiano. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, Mira, muchas gracias. tapaste. Recuerden las palabras se del Sapo Nacional. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado. Dios le bendiga. Un beso para la hermosa bebé Ariel. Dios le bendiga, permiso. <risa>